Hola a todos y todas, eh, vamos a trabajar ahora algunos ejemplos de rearmonización aplicado concretamente a la samba del grillo, en la versión cantada, samba del grillo de Yupanqui, en la versión cantada por los chachaleros, la vamos a tocar en la, los cuatro primeros compases de la estrofa cantada tienen una armonía original que es la siguiente, fíjense que está anotado en negro el cifrado y en rojo los grados. En este caso intervienen simplemente el primero y el quinto. Vamos a ver cómo suena eso, entonces. De los cerros de tu mar, me llevaron los caminos. Bueno, esos son los cuatro primeros que vamos a trabajar en este video, que sería el antecedente de la primera estrofa. Una primera rearmonización que podemos hacer es anteponerle al dominante es el quinto grado, que aparece en este cuarto compás, anteponerle, en el último tiempo del compás anterior, el quinto de ese quinto. O sea, el dominante de mi, que sería si séptima. Fíjense que aparece acá en verde si séptima y aparece cifrado arriba como quinto del quinto. Esto sonaría, entonces, de cerros ¿Sí? entonces esa rearmonización primera fue posible siempre hay que verificar que cuando uno reemplaza un acorde por otro el nuevo acorde no genere conflicto con la melodía la melodía en ese caso canta un sí y entonces al haber puesto un sí no hay ningún problema de disonancia digo y si hubiera disonancias uno verá cómo tratarlas que eso se trabajará en otro tutorial y en todo caso ver si las quiere sostener o no esas disonancias bien un segundo paso que podemos hacer es a ese si séptima, que pusimos como quinto del quinto, asociarle ahora el segundo de mi. Nosotros recién habíamos puesto, perdón, habíamos puesto si séptima como quinto de mi. Ahora vamos a asociarle al si séptima un fa sostenido menor séptima, que es el segundo grado de mi, para hacer funcionar la típica cadencia segundo-quinto, que es una cadencia que se la puede pensar como un dominante en dos etapas, digamos, ¿sí? En lugar de hacer simplemente sí, hago primero el segundo, en primer momento, digamos, el segundo grado, el quinto para ir después a la corona en el cual resuelve, que es mi séptima. Esto entonces, aplicada a la cadencia 2 5 que a la vez fíjense que este fa sostenido menor va donde originalmente iba un la, ¿recuerdan? Y ese paso tercero es también el sexto grado de la. Y recuerden que en el modo mayor, tanto el sexto como el tercero funcionan como posibles reemplazos de la tónica. Entonces, ahora con la cadencia 2-5 sonaría de esta manera: De los cerros humanos me llevaron los caminos. Bueno, y por último, vamos a ver un tercer paso, todo sobre esta misma. Eh, parte del tema. El último paso va a consistir en reemplazar ese Si séptima por el sustituto tritonal. Entonces, en lugar de poner un Si séptima, vamos a poner un Fa séptima. Fíjense que este segundo que habíamos puesto en el paso anterior eh, permanece. Segundo quinto, pero ahora no es el quinto original, digamos, sino que estamos poniendo el sustituto tritonal. En vez de Si séptima como dominante de Mi, Fa séptima. Fíjense que yo puse acá en el cifrado, y lo voy a tocar ahora, Fa, séptima, oncena más, porque recuerden que decíamos que la melodía en este tiempo cantaba un Si, y entonces si yo hago un Fa séptima, habría un posible conflicto, digamos, de disonancia entre el Si que yo canto con la voz y el Do que aparecería como, como quinta de ese Fa. Y entonces si yo hago un Fa séptima, oncena más, la oncena más es el Si, y ahí, nada, genera un soporte más... Más claro en la armonía para esa nota que voy a cantar. Veamos entonces cómo suena con este tercer paso de rearmonización. De los cerros tucumanes me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se han olvidado. De vuelta Sentir. Es que nunca se harán Bueno, ahí toqué ya para los siguientes compases, con una armonización que en otro tutorial veremos, que es la aplicación del círculo de quintas. Bueno, espero que, se, que les haya servido, que les haya gustado, y nos veremos en próximos tutoriales, o pueden buscar más material en la página mía de Facebook, ensambles de folclore y tango de Javier Di Sanso, clases de guitarra. Bueno, muchas gracias.